Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de Diálogos Urgentes sobre Derechos Humanos en Internet. Hoy vamos a estar trabajando sobre coberturas colaborativas de protestas sociales en los proyectos Wikimedia. Mi nombre es Constanza Verón y junto con Florencia Guastamino del equipo de Wikimedia Argentina vamos a estar compartiendo con ustedes estas charlas. Así que sin más, las dejo con Florencia. Muchas gracias, Coti. Eh, bueno, nos, nos acompañan hoy tres Wikimedistas de diferentes países de Latinoamérica, vamos a presentarlos y presentarlas muy brevemente para después dar paso a la conversación. Eh, está con nosotras eh, Osmar Valdebenito, eh, Wikipedista de Chile y participante también de Wikimedia Chile, Miriam Bobadilla, eh, periodista feminista, licenciada en Ciencias de Comunicación de la UBA, Formosenia y activista en varios espacios, eh, se sumó a editar Wikipedia hace algunos años, y ella lo describe como un camino de ida. Después nos contará un poco más eh, por qué. Eh, y también nos acompaña Petros, editor de Wikipedia también desde hace varios años, colaborador en Wikinews, y continuamente eh, sube fotografías a Wikimedia Commons de diferentes protestas. Eh, así que, bueno, nada, muchas gracias por estar, por haceros el tiempo, por acompañarnos hoy, y como para empezar a, a charlar un, un poco, la primera pregunta que queríamos hacerles es ¿qué los mueve o qué los motiva a ustedes a hacer estas coberturas colaborativas? Y ¿por qué desde su punto de vista, desde el espacio en el que participan, piensan que es importante poder cubrir estas manifestaciones? Quien quiera comenzar, eh, dejamos la pregunta para retomarla. Bueno, rompo el hielo entonces, contestando <risa> esto de... <risa> que es lo más difícil comenzar, eh, ¿por qué hacerlo? Yo preguntaría al revés, ¿por qué no hacerlo? Si estamos en una actualidad de constante cambio, sobre todo en América Latina y el Caribe, que merece ser conocida, donde el derecho a la comunicación justamente y las democracias entran en mayor vigencia, donde hay distintas maneras de comunicarnos y acercarnos a la información, por ello como wikipedistas nosotros colaboramos, en el acceso a la información de distintas vías reforzando y acercando justamente las distintas temáticas para que las diversas poblaciones puedan acercarse y munirse de esa información ampliando el espectro del conocimiento y esto es un camino de ida porque es una constante por ejemplo en Argentina hoy a través de un boletín oficial eh, nosotros tenemos un avance en torno a los derechos humanos y es el cupo laboral travesti trans eso digamos me provocó comenzar a buscar información e ir enriqueciendo cada uno de los artículos donde yo podía aportar justamente para acercar la información para las generaciones actuales y las venideras, para construir un saber común y un beneficio de una sociedad que tenga acceso a la información y el derecho a la información, una de las maneras que podemos aportar nosotras, nosotros y nosotros es a través de la Wikipedia y el trabajo constante, justamente, en el enriquecimiento del conocimiento. Bueno, si sí, me sumo yo, eh, yo lo veo una parte natural, un, una continuidad eh, evidente respecto a mi trabajo como wikipedista, yo partí editando Wikipedia cuando era muy muy joven, en el año 2004, estaba todavía en el colegio, en la secundaria, y parte de la motivación que me hizo comenzar a editar Wikipedia era por un lado, reflejar parte del conocimiento local, o de las cosas que de mi país normalmente no salían en, en, en los medios más tradicionales. Yo me acuerdo de chico que uno revisaba este pequeño La Luz Ilustrado, y, y me acuerdo que todavía en esa época parecía que Chile era una dictadura, y que parecía gobernada por Pinochet y cosas así. Y estamos hablando de que yo eh, me crié en, en el Chile democrático. Entonces parte de esa, de esa motivación de, de wikipedista era contar desde nuestra localía eh, lo que iba pasando, cómo se iban actualizando las cosas, etcétera, y partí con las cosas más sencillas, desde un equipo de fútbol a, al metro de Santiago, a mi colegio, cosas así. Y, y justo cuando partí en esta época, eh, comienza la primera gran movilización eh, estudiantil del año 2006, la Revolución Pingüina, justo el año en que yo... Entro a la universidad, llevo un par de años en Wikipedia, y comienzo a, co a contar esta historia que se va desarrollando al mismo tiempo, o sea, no habían registros, no habían libros que hablaran de la Revolución Pingüina en ese momento, era todo algo que estaba surgiendo en el mismo tiempo, y era parte de cómo nosotros podíamos ir contando esa historia. Eh, siempre se habla de que la historia la escriben los vencedores, y creo que era la primera vez que una, las personas que iban siendo parte de esta historia podíamos ir contando esa, esa movilización. Y, y luego, cuando yo salgo de la universidad, pasa la, la, la movilización del 2011, que también eh, se refleja mucho en, en Wikipedia, y, y luego viene el, el, la, el estallido social del año 2019, que obviamente a todos no, en Chile nos golpea de, de diversas formas, de un momento en que literal no podía salir de la, a la calle, eh, y te queda el único espacio de, de participación sin arriesgar tu vida, finalmente. Eh, es a través de los medios sociales, a través de la comunicación, y poder contando tu historia, y, co y recogiendo lo que sí la gente estaba viviendo, yo creo que durante esas tres o cuatro semanas que estuve activamente escribiendo el artículo, eh, y los principales cambios, era como nuestra forma también de hacer activismo, de poder ir reflejando, eh, lo que estaba ocurriendo en el día a día, ir contando esa historia en el momento eh, y hacerla viva. Yo creo que eh, probablemente después uno podrá hacer una revisión y, y ir corrigiendo cómo van contándose las cosas, pero pero esa capacidad que tuvimos de ir es, escribiendo el conflicto a medida que iba pasando, creo que es, es única y una oportunidad que probablemente antes en la historia muy pocas veces se daba y de ir contando eh, entre todos cómo va surgiendo, cómo va ocurriendo, y poner un re, en realce también la, las situaciones más humanas que de cierta forma quedaban, quedaban fuera en los, en los comunicados oficiales que reproducían lo que contaba el gobierno. O sea, de hecho, yo, yo puedo casi asegurar que la primera vez que hay una lista de personas fallecidas con nombres y apellidos, con direcciones, o sea, con ciudades de origen, con edades, del, del conflicto social del año 2019 fue en Wikipedia, porque nosotros fuimos juntando estas historias que aparecía de vez en cuando una nota de pequeña de prensa, y que decía una persona falleció por, por en una manifestación, con, y nosotros íbamos, tomábamos el nombre y decíamos asesinados por impacto de bala, porque las personas no fallecían de la nada, en, no era como que iban caminando y, y pasaban cosas. Habían violaciones a los derechos humanos, habían mensajes de amnistía de otras instituciones que hablaban de lo que estaba pasando en Chile y que finalmente no, no se recopilaban. Y ahí, esa, ese espacio que nos dio Wikipedia eh, para ir contando la historia, creo que fue súper valiosa. Bueno, me toca a mí. Creo que, que Wikipedia es un proceso vivo, entonces toda, todo el conocimiento está continuamente evolucionando, está creciendo. Y a mí me interesa mucho que las protestas sociales tengan difusión, eh, sean visibles lo más que se pueda. En gobiernos pasados era información muy sesgada, los medios masivos de comunicación solo presentaban sus verdades y pequeños trozos de información alternativa. Entonces, eh, a mí me gusta recopilar esos pequeños pedacitos, documentarlos y buscar una versión objetiva y difundir qué está pasando, ¿no? Entonces, hay muchas veces que se hablaban eh, solamente de que los vándalos están rompiendo eh, tales cosas, pero decían, ah, se protestó porque el, el gobierno no daba agua o qué sé yo. Entonces, pequeñas notitas permiten ir recopilando y al final hacer un artículo que documente cómo está pasando la historia de la sociedad en estos momentos. Y creo que eso es algo sumamente importante, porque ya lo bien lo comentaron, ahora tenemos la oportunidad de ir escribiendo la historia casi como la vamos viviendo. Buenísimo. Hay una alegría a sumar respecto a lo que dice Petros, y que creo que también es bien interesante cuando uno habla respecto a cómo escribir en Wikipedia, y siempre eh, hay, hay un, una tensión, por decirlo de alguna forma, con eh, los criterios de verificabilidad, de... de de neutralidad que se habla en Wikipedia cuando uno habla de estos temas sociales, hay un, hay, una, eh, hay un problema de base de que evidentemente muchas de las protestas sociales o muchos de los conflictos que existen en nuestros países no son cubiertos desde, eh, de una manera neutral tampoco por, la, por los grandes medios de prensa, o sea, eso es, hay, un, hay un punto que, que es evidente. Eh, y que es difícil, porque Wikipedia, por un lado, te exige tener cada vez más referencias y más eh, contenido que pueda uno contrastar. Y, y que está bien, es parte de, de, de la forma que ha ido Wikipedia madurando y, y, y abriendo su contenido. Pero ¿qué pasa con estas historias es que no son cubiertas? Ahí hay un, hay un déficit que es bien importante. Pero lo que nos pasó con el conflicto social, el desayuno social del, de octubre pasado, eh, había mucha información que era recopilada por los medios de prensa. O sea, toda esta información que les contaba, de fallecidos, de represión, o cosas así, era levantada por los medios de prensa, pero siempre esta es la forma en que se articula la historia no basta solamente con que aparezca en una nota. O sea, también hay, un, hay, un, hay una historia que se va contando en los medios que suele dejar de lado estos, cos, estos, estos puntos de, de fallecidos, de represión y cosas así, y levantar aquellos que normalmente eh, sirven más a la, al, al relato que pre quiere presentar eh, el gobierno o, o las personas que tienen el poder. Y, y lo que aprovechamos a través de esta historia, de, de lo de octubre, fue recoger lo que ocurría utilizando los mismos medios de prensa generales, digamos, no, no, no, no solamente recubrimos algunos blogs o cosas así que son, que obviamente recogen información que no es compartida, pero sí vamos recogiendo medios de prensa, incluso el Mercurio, la tercera, que son medios de los grandes conglomerados acá en Chile, pero que te van contando una historia diferente, o sea, si en, en estos medios, al fondo a la derecha, te aparece una nota de que hay 30 fallecidos, y nosotros lo ponemos al principio, te cambia la perspectiva de esto, esto no es una historia de personas que salieron de la nada a quemar estaciones de metro, aquí es una historia de represión de, de 30 años de, de una supuesta democracia, de, de manifestaciones válidas que fueron reprimidas por, por los organismos de, de las Fuerzas Armadas, eh, de gente que, fue, que falleció, o que perdió ojos, o que fue torturada, y que eso, tienes la, la posibilidad de, de recuperarlo, una de las, las fotos, yo me acuerdo de ir a las protestas, y era entre, entre que arrancabas de los pacos, de los carabineros, y tratabas de sacar una foto, y porque sabías que esa era tu foto y que nadie más después la va a borrar, si yo la subo y, y tengo esa información, nadie después me va a ir y decir, no, es que esa foto la copió, o la borró, o la, se la robó a alguien. Entonces, ahí también hemos ido cambiando la forma de, de asegurar también esa historia, de, de no solamente de contarla, sino que además de ir haciendo que cumpla con los criterios de, de Wikipedia, que no son tan sencillos como a veces uno piensa que es. Que... Sí, ahí le voy a pasar la palabra a Miri, pero eh, algo sumamente interesante que como que vienen relatando eh, los tres y que me gustaría resaltar, y capaz, también imagino que, que lo vamos a poder profundizar, pero es esta idea de, bueno, de repente eh, somos todos y todas quienes podemos, eh, relatar la historia, ¿no? Ya no es una historia que nos cuentan otros o otras, sino que nosotros mismos podemos, a partir de, eh, nada, cumplir con ciertos requisitos, como es tener fuentes confiables para respaldar, eh, pero tenemos la posibilidad de ir con nuestro celular a retratar lo que está sucediendo y poder, si no es una narrativa escrita, porque no tenemos las fuentes, sí podemos, a través de las imágenes, construir otras formas de visibilizar lo que está aconteciendo, eh, y creo que esto tiene una potencialidad sumamente interesante a la hora de eh, generar este, esta, esta memoria, ¿no? Esta memoria social, esta memoria compartida, que, que, que, es, que es todo el universo Wikimedia junto. Retomando esto que estamos hablando de la construcción eh, así como de las realidades son espontáneas, casi en paralelo, se están construyendo, se están dando cuenta de lo que está pasando en Wikimedia, también plantea algo, y retomo un poco lo que dijo Osmar y Petros, el tema del rol de los medios de comunicación. Eh, con los años tenemos, no solamente, es decir, hemos crecido en la mayoría de nosotras y nosotras, eh, con medios hegemónicos, así como, se está dando otro periodismo, así como también el feminismo, la perspectiva de género, está cada vez más presente en las redacciones y en la formación de las periodistas, porque recordemos, ese periodista o esa periodista que está en un medio tuvo una formación, si en la currícula no hay feminismo, no hay derechos humanos, no hay perspectiva de género, es muy difícil que la producción, luego de su información, tenga esa mirada. Eh, América Latina, decir nosotras, nosotros hemos crecido en torno a la historia, colonial, europea, blanca, pero en, los últimos, en las últimas décadas, ese feminismo tan creciente de América Latina está dando sus frutos mucho más que antes. Hoy tenemos periodistas feministas que, por ejemplo, retomando un poco lo que Osmar daba cuenta de los últimos meses, un poquito del año pasado nada más lo que pasó en Chile, a través de periodistas feministas comunicadoras, eh, en la diversidad que implica la comunicación, pudimos también saber lo que estaba pasando a los ciudadanos y ciudadanas como sujetos sociales activos, que eso es lo que nos permite también, eh, al ser wikipedistas, ir contando lo que está pasando en el momento, por supuesto con la línea editorial, respetando los parámetros que se establece, pero pasamos a ser sujetos sociales activos de la historia, y eso me parece un plus súper interesante que cada vez eh, las generaciones actuales y las más jóvenes se están muniendo y están haciendo hábitos este cotidiano construir de lo social que nos está pasando desde una perspectiva que está creciendo también en Wikimedia, desde una perspectiva de derechos humanos, por supuesto. Algo más que también me llamó la atención que estuvieron mencionando, es esta idea de que a veces eh, nos pasa en Argentina que eh, nos cuesta contar, no solo eh, la historia desde, eh, desde abajo, por decirlo de alguna manera, así desde lo que sucede en el territorio, sino que el, tenemos un doble desafío, que imagino que también se traslada a, a México y a Chile, que es el desafío de una cobertura que sea realmente eh, representativa en lo federal, ¿no? Eh, creo que también ahí podemos eh, encontrar otra beta para trabajar y para, para abordar y para pensar eh, en, en otras narrativas y en otras formas de contar lo que está sucediendo, que, que excede un poco también a, a los medios hegemónicos tradicionales, que siempre narran una historia centrada desde eh, la capital, o por lo menos, eso es lo que pasa más en Argentina, que estamos muy acostumbrados, no sé eh, si nos cuentan sus experiencias también, pero a consumir noticias de lo que pasa en Buenos Aires como si no hubiese un más allá. Co comparto plenamente eh, tu acotación, o sea, eh, de partida, Chile ni siquiera es federal, o sea, <ríe> eh, aquí es muy, todo mucho más centralista, eh, y, y además el conflicto de octubre y, y, y los otros conflictos suelen, han sido particularmente generados desde Santiago, o sea, también hay, un, eh, hay una situación donde esa narrativa parte desde la capital y desde, desde el centro del poder, o sea, más allá de que, no solamente el centro del poder ejecutivo o político, sino también del centro social y de lo que ocurre en gran parte de... Pero efectivamente Wikipedia eh, permite también, eh, desde la misma ilustración, yo creo que el, eh, es muy potente el hecho de que hoy día, por ejemplo, las imágenes del estallido social pueden incluir protestas en localidades como Rengo, como San Antonio, como en Tarapacá, que probablemente ninguno de ustedes conoce, porque no, no, no son ninguna ciudad grande, no, son pequeños poblados, y el nivel del estallido social fue a ese punto, o sea, hubo conflicto con el ejército en, en ciudades de 5.000 habitantes, de, fue muy, muy granular. En el mismo Santiago, eh, las protestas, no, obviamente las imágenes más, más, más claras son de, de la Plaza de Dignidad, donde, había, donde hubo un millón y medio de personas, pero los conflictos con, la con, con el ejército, los disparos, las balas, fueron en La Pintana, fueron en San Ramón, fueron en Maipú, y todas esas partes donde la gente es la que está contando la historia. Hoy día el, el Estado lo que hizo fue pintar la Alameda eh, masivamente con un color gris para eliminar todo resto de, de protesta, eh, y hoy día cuando uno camina en, Santiago, en el Santiago de la, de la pandemia, es como si no hubiera pasado nada, pero cuando tú vas a las poblaciones, ha estado todavía esa, esa, esa narrativa impregnada en las paredes, parte de las cosas que hemos querido rescatar es qué es lo que habla la calle, finalmente. Mucha de la ilustración que uno ve en Wikipedia es eh, los grafitis, el arte urbano que se, que se apoderó de Santiago durante esa toma, eh, durante esa etapa, no solo Santiago, en, en otras regiones, que eso podamos manifestarlo a través de Wikipedia creo que es fundamental. Y yo creo que ahí parte, la, la gente cuando, cuando estaba en, en este periodo eh, se dio cuenta de la capacidad que tenía para construir esa historia y para eh, amplificarla. Yo creo que eh, a través de los diversos medios sociales que, que existen, la gente utilizó eso para poder hacer una... una para contrarrestar el discurso oficial, para, para por lo menos competir o, o poner en, en tensión lo que decían los medios de comunicación hegemónicos, eh, y a través lo hacía de sus historias de Instagram, lo hacía a través de TikTok, lo hacía a través de eh, su WhatsApp, y eso hoy día está súper internalizado, la gente lo tiene naturalmente cuando... Hoy, hoy día ve un acto de violación de derechos humanos, hoy día había una protesta en Plaza, Ital en Plaza Dignidad, eh, hoy día, y que sin intervención del sin intervenir el tránsito fue brutalmente reprimida nuevamente, y, ¿Cómo lo sabemos? Porque la gente tomó su celular y, lo, y decidió compartirlo a todos. Pero todavía nos falta ese paso todavía para que esto quede permanente. Cuando tú le dices a la gente, eh, queda en la historia y la sube y todo eso, lo comparte masivamente, pero saltarlo a Wikipedia todavía hay un desafío que es complejo, que es un problema de la plataforma, yo creo. O sea, todavía como Fundación Wikimedia tiene que ver cómo podemos trabajar todavía para que sea mucho más fácil compartir desde el celular o cosas así pero todavía no está tan internalizado que la gente puede realmente escribir la historia y, y difundirlo, como que si que tú alcanzas a difundirlo entre tu familia y tus amigos, está bien, pero el salto más allá todavía hay una barrera que hace complejo, como que la gente se asusta, como que tiene un, un temor eh, que todavía tenemos que, que trabajar, pero que por ejemplo nosotros hicimos en Wikimedia Chile un concurso que era, se llamaba Los seis meses que cambiaron Chile, que un parco era desde octubre hasta abril, o sea, lo que era el estallido social, el plebiscito, eh, la pandemia, obviamente, y, y tuvo mucha gente que estaba ahí con sus fotos, que decía, yo fui a sacar fotos a Plaza Dignidad con mi cámara, y pensé que la iba a guardar, yo sé que la iba a tener ahí, y la oportunidad de este concurso me dijo, oye, subo y comparto, y hay unas fotos buenísimas, me parece muy interesante también lo que, lo que mencionaba Miriam respecto a la posición del feminismo, o sea, uno de los temas que, que, que trasciende la, el estallido social es también la, la postura de las mujeres y de las disidencias sexuales, eh, en esto, en la marcha del 8M, que fue como el último gran evento que tuvimos, y que participaron también más de un millón de personas en una ciudad de cinco, eh, y que pudo ser contada a través de esas mismas mujeres, y fotografiada y, y compartida, creo que eh, permite que esas voces que normalmente estaban calladas puedan tener mucha más difusión, mucho más espacio. Todavía nos quedan muchas dificultades para, para que la plataforma en sí misma, en los textos, todavía hay una mayoría de hombres eh, escribiendo, pero creo que por ejemplo mecanismos como la imagen o, o este tipo de iniciativas permite también igualar un poco las voces que hasta hace muy poco estaban omitidas. Buenísimo, Osmi, súper claro, eh, después seguramente compartamos eh, el, el link también para poder entrar a ver eh, la, las fotos del concurso, porque son súper, súper interesantes como para ilustrarla también todo lo que estás contando. Eh, nos parecía súper interesante también centrarnos en las imágenes, porque quizás es algo que eh, compartían ustedes tres, no solamente como wikipedistas dentro de Wikipedia, sino también como especialmente interesados interesadas en aportar imágenes desde Wikimedia Commons, eh, un poco lo fuiste nombrando vos, nuestra mirada también tenía que ver con esto de, bueno, no solo cambiar la perspectiva sino ir construyendo una memoria colectiva y colaborativa, que nos parece que también eso es súper interesante pensar que no es solamente una persona, o los y las wikipedistas más activos subiendo imágenes, sino que también la propuesta de a poco se va ampliando a que sean todas las personas que puedan, que quieran, que deseen aportar desde su propia mirada, y ahí, quizás como para seguir conversando un poco más, eh, digamos, ¿ustedes creen que hay algo particularmente de la construcción de la memoria desde las imágenes que, que puede ser diferente, o que puede aportar, o que los mueve ustedes a, más allá de construir contenido en Wikipedia, también ilustrarlo? Eh, un poco eso, como para seguir conversando, digamos, qué, qué de la imagen, o qué, qué de la ilustración hay, además de, que los mueve ustedes, pero además que creen que puede por ahí ser eh, interesante en el sentido de seguir construyendo esta memoria colectiva sobre las protestas sociales. Pensar en ser una memoria colectiva plurinacional, inclusiva, eh, no solamente implica los artículos en Wikimedia, sino van muy entrelazados con las imágenes. Aquí me voy a remontar a un hecho puntual de mi país, que es el encuentro nacional de mujeres, el encuentro hoy plurinacional. Eh, de las mujeres lesbianas, travestis y trans, que tiene más de 35 años en nuestro país, que es el único en el mundo, que es horizontal, que es autogestivo, que esta vez por la pandemia este año no se va a llevar a cabo en octubre, pero poder construir esa historia, digamos que a través de esas reuniones únicas, donde mujeres diversas, travestis y trans se conjugan, en tres días de trabajo común en talleres para trabajar, meditar, debatir y discutir también qué tipo de realidad que nosotros queremos, qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de políticas públicas, entre otras cosas, nos permite, por contar un pequeño reconto de la historia, dar cuenta de lo que está pasando, lo que estamos haciendo y poder entender lo que está pasando hoy, o las leyes, o los movimientos, el primer paro internacional de las mujeres, el 8M, el 3 de junio, el ni una menos, y una menos no salió de un Twitter, sino salió del trabajo de un montón de ancestras que vienen llevando a cabo esta mirada en torno a los derechos humanos. Y tomo acá el artículo del Encuentro Nacional de Mujeres, porque ahí justamente nos dimos cuenta que esta historia, que está tan emblemática en nuestro país, no tenía imágenes. Cuando el último encuentro hubo casi 500.000 mujeres lesbianas, travestis y trans que participaron. Teníamos pocas imágenes. Eso también es darnos cuenta de que la historia no solamente se cuenta con palabras, no solamente es un texto, sino también las imágenes, que significan que nos muestran y que nos permiten dar cuenta y entender el hoy, y también plantearnos qué tipo de futuro queremos, y para ello trabajar. Por supuesto que las imágenes importan muchísimo, y ahí por ejemplo podemos observar la gran diferencia que hay entre los artículos referidos a las mujeres respecto a los varones, que muy pocas están registradas, porque la historia fue contada, desde un varón. Entonces, cuando el poder de la comunicación, de la palabra, de la construcción de sentido, de lo real, lo hace solamente desde una visión, por supuesto siempre va a ser muy particular. Cuando esto se empieza a amplificar, nos damos cuenta que hubieron mujeres en todas las áreas de nuestras historias, de América Latina y del mundo, que siempre estuvieron. Poder ir rescatando eso es un gran avance eh, para esta construcción histórica colectiva, plurinacional e inclusiva, por supuesto. A mí me gustaría comentar, eh, es muy interesante subir fotografías, pero también videos y audios. Aunque no existan los artículos, subir, documentar la información y algo que es muy, muy, muy bonito es que tenemos una licencia libre, lo suficientemente libre para que alguien busque ese, ese recurso digital y lo utilice en su blog, en su artículo, fuera de, de, del universo eh, Wikipedia. Se puede compartir por fuera, y eso también eh, eh, me ha ocurrido, de repente te encuentras tu fotografía que está documentando un artículo de opinión o una nota periodística con un recurso libre que tú estás compartiendo, ¿no? que tal vez no existiría esa, esa información y quedaría tal vez un pequeño hueco. Y eso es algo muy importante de poder continuar y poder fomentar. En nuestro caso, en, en México, desde mi visión, veo que somos todavía muy centralistas. Y la mayoría de los actos ocurren en la gran ciudad de México. Incluso de otros estados llegan a protestar, vienen a protestar aquí a la ciudad, porque aquí se encuentran eh, los grandes eh, entes del gobierno. Entonces sí es algo que tenemos que trabajar, descentralizar, para que toda la documentación... Toda la información, toda la colaboración se disperse y pueda ser descentralizado. Es algo que nuestras compañeras de, del capítulo aquí en México están trabajando muy fuerte. Y adicional, también quería comentar eh, de la visión de los de los varones, que eso es muy, muy, muy cierto y ese es un, un efecto que tenemos eh, muy grande, que tenemos que eh, reducir. También tenemos un efecto de visión todavía del norte global. Lo tenemos, por un lado, eh, con España, y con otro lado, comparándolo con artículos de Wikipedia en inglés, se me ocurre el artículo de migraciones, donde nosotros hablamos de que hay falta de, de oportunidades, hay mucha inseguridad, y por eso la gente tiene que migrar y tiene que pasar por una serie de peligros para llegar a Estados Unidos. En cambio, el mismo artículo de migraciones en, en, estados, en, en la Wikipedia en inglés, ellos hablan de que solamente buscan trabajo, ¿no? Entonces nuestras visiones son distintas y tenemos que seguir eh, trabajando sobre cómo documentar y, y, y ser más objetivos en la forma en que están pasando los actos actualmente. Eh, yo quería sumarme a, a lo que decían, bueno, Miriam y Petrov. creo que el, el, el, la carga que posee la imagen es muy importante, es muy importante para poner en relevancia eh, otros factores que no necesariamente el texto puede reflejar. Creo que lo que menciona Petros es, es notorio, si uno revisa artículos generales, incluso la Wikipedia en español, las imágenes suelen ser de otros elementos, siempre, siempre eh, me parece curioso, por ejemplo, cuando uno busca el artículo de catedral, por ejemplo, la catedral que aparece, la catedral de Colonia, cuando, más allá de, de mis reparos con la Iglesia Católica en particular, pero hay miles de catedrales en América Latina, en Hispanoamérica, y se podría usar cualquiera, que se use la de Colonia o en otros elementos, es, es bien interesante. En migración también aparece la imagen de un migrante en Estados Unidos, cuando tenemos migraciones también dentro de América Latina, etcétera. Eh, y Por lo tanto, la imagen tiene una, un, una carga que, que es relevante, por algo la, los grandes artículos tienen una imagen al lado, o sea, el hecho casi que califica si un artículo es bueno o no, o si tiene esta, bien escrito, suele ser si tiene imagen o no. Y, y eso nos permite el hecho de cambiar, esa, esa imagen, el, cambiar el contenido, el contexto en que se dan las imágenes, creo que es sumamente relevante. Una de las cosas que siempre me ha dado vuelta es que, al menos en el caso de Chile, y probablemente también, obviamente, en Argentina, en, en otros países de la América Latina, eh, el tema de los derechos de autor hacen que hoy día tengamos un, una suerte de silencio histórico en las últimas seis décadas. Eh, porque, Época colonial, época de la independencia y los primeros años de la... Hay imágenes para utilizar, porque están en dominio público. Eh, y uno puede encontrar de los grandes presidentes, o de la historia de, de, de la expansión de, territorial de nuestros países, y de eso van va a encontrar imágenes tradicionales, siempre va a haber una, una ilustración Pero durante mucho tiempo, por ejemplo, nosotros no teníamos ninguna imagen en el artículo sobre la dictadura. Y fueron 30 años, que terminaron hace, o sea, hace 30 años, y imágenes... Hay por montón, la bombardear la moneda, son, son, eh, son videos, audios, cosas así que, que trascienden la historia, pero por temas de contenido, de derechos, de autor, etc., no, no aparecen en Wikipedia. Y queda este vacío histórico. Entonces, hoy día que tenemos la capacidad de tomar nuestras fotos está esa oportunidad. Y también de quebrar también un, un problema también del, de este primer periodo que, nosotros, que yo les contaba. O sea, esta historia de. Eh, de las imágenes que aparecen sobre nuestros pasos. ¿Qué imágenes aparecen finalmente? La de los artistas coloniales, la del fotógrafo oficial de los presidentes. Hay una, una historia muy, muy interesante que a mí me parece fascinante el tema de, de la población negra en la Argentina que desapareció casi como que si se le hubiera raptado los aliens, aparecieron un alien, desapareció la población negra en, en Argentina. ¿Dónde están esas imágenes? ¿Dónde hay imágenes de.? No existe, porque la, la historia que se construyó a través incluso de las mismas imágenes partía con, esa, con ese discurso hegemónico. Y teníamos las grandes las grandes fotografías de nuestros próceres históricos, y qué sé yo, pero no de las mujeres que vivían en esa época, no de las minorías étnicas, no ni siquiera de minorías, porque ni siquiera la las minorías en esa época, o sea, seamos súper honestos. Eh, hoy día lo podemos cambiar, hoy día podemos sacar fotografías donde teníamos gente de poblaciones eh, más pequeñas de nuestro país, eh, población migrante, población indígena, de la misma historia de, de, de las mujeres. Creo que hay unas imágenes espectaculares de la Plaza de la Dignidad, que está el monumento va a Vaquedano envuelto con la bandera, está la bandera de Colo Colo, de la Universidad de Chile, que son los dos equipos de fútbol más grandes de, del país, y la bandera trans. Y estaba la bandera trans ahí entre las tres. O sea, hay una cosa de diversidad y de... Y de, de que rompe la hegemonía eh, particular donde hoy día se pueden contar historias de las poblaciones más marginadas de nuestra de nuestras de nuestra ciudadanía eh, y que incluso confluyen y, y no necesariamente que, que uno podría decir que a lo mejor eh, chocan no hay momentos estos como las protestas como eh, los, el estallido social o, o las movilizaciones la pandemia incluso el cómo está haciendo que hayan y una interseccionalidad de diferentes grupos que usualmente tomamos como si fueran eh, casi eh, demarcados con, con plumón, con... no, no sé cómo decirlo... Eh, pero como separados completamente, cuando no, la situación es mucho más compleja, o sea, el, la pandemia nos dejó a todos de forma transversal afectados y eso ocurre también en, en, en otros sucesos, y yo creo que esa imagen puede transmitir, transmitir mucho, y un último detalle, que yo creo que es súper, súper relevante también. Hoy día nosotros, como Wikimedia Chile, o Wikimedia Argentina, o como wikipedistas en español, podemos hablar de estas historias, pero tenemos una barrera lingüística que nos impide, hoy día, que esas historias se difundan. Porque yo no sé hablar checo, no sé si Miriam habla chino, o si Petros habla swahili. Entonces, es muy difícil que nuestras historias puedan traspasar también a esos otros espacios. Y, Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que las historias terminan siendo traducidas desde el inglés, que termina siendo como una lengua franca y una... Y, y mucho se pierde la traducción, finalmente, mucho se pierde, porque termina pasando, no solamente por la, la dificultad de expresar las cosas en el idioma, sino que también los puntos de vista, etcétera. La, la imagen no tanto, la imagen no pierde tanto esa, esa... se pierde en el espacio. Entonces, probablemente alguien, el día de mañana, bueno, en el, el caso del estallido social, el artículo de, tendrá 50 eh, versiones en 50 idiomas diferentes, eh, y cada uno podrá editar o agregar texto, y habrán cosas que, más cortas, y probablemente en artículos como el shahili, o el chino, o, o el checo, se mencionarán tres líneas, como un contexto general, algún impacto, pero la imagen es la misma. La imagen que se va a usar probablemente en la web en, en español, en la inglesa, en la shahili, en la, che, en la checa, es, Transversal, porque se va a buscar la foto que más representa el movimiento, la mejor foto, también hay un tema de, de la calidad de la imagen que finalmente termina siendo súper relevante. Entonces, si tenemos una buena imagen, esa puede transferirse de todos los idiomas, puede contar a través de un lenguaje universal qué es lo que está pasando. Es muy diferente contar en texto que se movieron un millón de personas que poner la imagen, hay una imagen que está hoy día es de alguien, de un chico que, que yo conozco que se consiguió un dron, subió el dron en Plaza Dignidad y sacó la foto y se ve la magnitud de eso. Pueden ponerlo en 45 idiomas diferentes y la gente va a entender qué es lo que pasa. Gracias. Eh, no, súper interesante eh, todo lo que plantean, eh, eh, estaba pensando con esto de las imágenes y cómo van trascendiendo, eh, me acuerdo cuando por primera vez eh, entré el artículo de Paro Internacional de Mujeres en inglés, que tiene una foto de Santa Fe, o sea, ni siquiera de Buenos Aires, o sea, tiene una foto de una marcha de Santa Fe. Y eso también tiene que ver con que, eh, de repente, voluntarias de, de, del litoral de Argentina decidieron, nosotras vamos a, sal, a salir a cubrir lo que está sucediendo en el interior del país también, y nos vamos a tomar la tarea y la responsabilidad de eh, ir a retratar cada una de estas manifestaciones y de generar esta memoria, y y esa misma memoria fue la que empezó a trascender. Y, y bueno, hoy el artículo de um, Para Internacional de Mujeres en inglés tiene una foto de Santa Fe, lo cual me parece eh, alucinante. Eh, un poco también para, para eh, retomar algunas cosas que ya habían dicho, pero para, para preguntarles. Eh, tiene que ver con los desafíos, ¿no? que hay eh, a la hora de cubrir estas marchas, eh, a, a la hora de cubrir estas protestas, eh, desde una cuestión que puede ir más desde lo técnico, que puede ir más desde eh, qué es lo que retratamos, pero también desde los cuidados, ¿no?, desde los cuidados tanto de quien está retratando como eh, de a quién retratamos. No sé si esto también es un tema que, que, que se charla, eh, sabemos que, muchas veces el tema de eh, las fotografías y, y, y de las personas pueden generar cierto, eh, cierta tensión. ¿Cuáles son los desafíos y los obstáculos eh, que se encuentran a la hora de retratar las protestas sociales? Eh, ¿Y si tienen algún tipo de kit de cuidados o de eh, tecnocuidados que, que, que compartir para a la hora de cubrir estas marchas? Hace cinco años atrás en... Nuestro país, muchas generaciones tuvimos que, 30, 40, 20 años, a ponernos a charlar con aquellas y aquellos referentes que en la década del 70 le pusieron el cuerpo a nuestro país porque querían otro tipo de sociedad. Quienes habían hecho muchas marchas, muchas protestas, y tenían un kit de básico de cuidado de botella con agua, si te tiran gas pimienta que hacer si te corre la policía o la fuerza de seguridad, dónde tenés que ir, qué cuidados que tenés que tener, qué pasa si te quedás, bueno, en ese momento en la década de 70, no la de celulares, cómo se cuidaban, cómo pasaban la información, si estaban vivos, si no estaban vivos, si fueron arrestados o no. Eso que para nosotros eh, y nosotros parecía una locura, volvió a ser... Ya cinco años atrás, en 2015, ser una realidad muy fuerte para nuestro país, donde tuvimos que aprender muchísimo. Si algo nos han enseñado las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que el espacio público es un espacio político, es un espacio de derecho, y es un espacio donde nosotros podemos hablar, quejarnos y dar cuenta al mundo de lo que está pasando. Eh, hoy volvimos a un Estado de Derecho y Democracia. Tenemos el contexto de la pandemia, pero antes de ese contexto de la pandemia, poder ir al espacio público, manifestarnos, sumarnos a una protesta, sumarnos a un festejo también, era con la tranquilidad. Cinco años atrás, en 2015, eso era impensado. Aprendimos, tuvimos que aprender a la fuerza, muchas generaciones, a cuidarnos. Y en ese sentido, cuando salíamos, eh, siempre teníamos, quienes somos feministas también un poco de, de eso, ya tenemos este, claro y una conducta de siempre avisar cuando llegamos, si estamos bien, si alguna era detenida, siempre sacar una foto, pedir que, eh, que digan el nombre, hacíamos una cadena de montaje también de grupos de WhatsApp, asesorándonos con abogadas feministas o, con, o abogados que tengan perspectiva de género, entonces si sabíamos que alguna estaba detenida, ir frente a la comisaría para dar cuenta a esos funcionarios que, ojo, la sociedad está mirando. Esta no es la época de los militares, esta es una sociedad democrática, entonces eso en es 2015 que lo aplicaron mucho, lamentablemente en mi país muchos años, eso no puede ser. Esto no lo vamos a permitir más. Entonces aprendimos, cuando salíamos a las marchas en 2015 era un botiquín de pañuelo, limón, agua, este, cargar el celular, cargar la sube es decir, esto de poder viajar, también tener dinero, llevar lo menos posible, el documento, siempre hacer una cadena de comunicación con las amigas en la grupa de saber qué está pasando a la otra, porque si había que correr, digamos, y nos dispersábamos, tener un punto de encuentro, tratar de comunicarnos, eh, esos cuidados los tuvimos que, que aplicar y, y mucho. Pero también lo otro interesante fue que eh, en los últimos años, los distintos organismos de la, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hacen una observación de las manifestaciones. Entonces eso permite también aplicar criterios internacionales en torno al cuidado para los funcionarios, para los estados y los integrantes de las fuerzas de seguridad para disuadir el hecho de que no deben violar los derechos humanos. Entonces eso también ha permitido en mi país una construcción eh, interesante en relación a esto, digamos. Hoy volvimos eh, a esta hemos naturalizado el hecho de estar comunicadas, saber cómo estamos cuando nos movilizamos, cuando marchamos, siempre decir a alguien eh, qué nos está pasando. Y a la hora de las coberturas, bueno, ahí tengo un juego distinto, porque yo también soy periodista, entonces hay momentos en que yo quiero hacer la toma, quiero grabar, pero también hay que aprender el, el cuidado, es decir, ¿qué priorizamos? ¿La imagen o nuestra vida? cuando la situación es muy compleja. Hay un aparato a la estructura del Estado y nosotras, nosotros, digamos. Eh, creo que el, la gimnasia de hacer este tipo de coberturas, de participar, nos fueron dando herramientas y seguimos aprendiendo constantemente a tomar fotos, a hacer filmaciones, a grabar, porque tienen que ver con la memoria co histórica, colectiva, con lo que está pasando, pero también tuvimos y tenemos que aprender a cuidarnos, y para ello, si no, las feministas de Chile en los últimos tiempos lo han aprendido muchísimo. Eh, por mi parte, bueno, eh, todo lo que menciona Miriam eh, es algo que hoy día todavía está pasando, hoy día cualquier tipo de manifestación es brutalmente reprimida, o sea, hoy día no puedes hacer ni siquiera campaña por el plebiscito, porque si haces campaña por el plebiscito te detienen inmediatamente, entonces, eh, eh, incluso una campaña política eh, legal, digamos, estamos en periodo de campaña, y aún así no, no es posible manifestarse eh, tranquilamente, y todo lo que, la, la memoria de la dictadura es muy fresca, o sea, creo que las primeras cosas que mi mamá me dijo cuando me atrevía a ir a marchar, la, los primeros días de octubre, después, o sea, los primeros días que era, volaban los balazos, ya después cuando comenzaron a volar los balines, y por lo menos uno tenía un poquito más de seguridad de que podía llegar vivo de vuelta, y lo primero que me dice mi madre es como, nunca pensé que iba a tener que vivir lo mismo que vivía yo, y, y, y correr por la ciudad eh, a oscuras porque carabineros disparaba, y tener que estar todos los días con mascarilla, que ahí por suerte nos, nos acostumbramos un poco a, a usar mascarilla, eh, y, y el, el agua con bicarbonato y todas esas cosas, eh, lo que dice Miriam también de, de saber cuándo, hasta qué punto... Eh, tratar de buscar el tiro de cámara y, y arriesgar su vida, eh, también la historia de ambos países, y bueno, México también eh, tiene suficientes periodistas fallecidos, mártires, por, por estar tratando de, de, de retratar lo que, lo que ocurre, así que ahí también, obviamente, comparto ese punto. Hay un tema que para mí me parece fundamental y que creo que es algo nuevo, sí, de respecto... probablemente también en su época existía pero mucho menos tecnología, que es respecto a la identificación de las personas que están en las calles. Eh, y que hoy día, cuando estamos retratando protestas o cosas así, hay que tener claro que esa imagen también puede viralizarse o puede ser utilizada por el gobierno para, eh, para reprimir. Y, y uno de los temas, por ejemplo, nos pasó cuando uno... Acá en Chile estaba el concepto de la primera línea, que era el grupo de gente que se enfrentaba a carabineros para que el resto pudiera protestar y hay mucha fotografía respecto a eso, y hay que ver hasta qué punto esto te puede, te puede poner en peligro incluso a la misma persona, o sea, cada vez eh, Carabineros ha utilizado imágenes que están en redes sociales para eh, perseguir criminalmente a ciertas personas, todavía tenemos presos, el otro día leía de una persona que le estaban pidiendo 20 años de cárcel por tirar una bomba molotov contra Carabineros, ni siquiera, no le chutó no le llegó al carabinero no dejó herido, solamente por tirar el la, la molotón, más allá de que uno yo no particularmente no estoy a favor, pero hoy día estamos con ese tipo de cosas, y parte de las identificaciones pasan por los registros de las cámaras de seguridad, por, y también obviamente los de las redes sociales, por lo tanto también hay un, un tema que, que se pone en peligro, que, se, que es complejo, y que además tiene mayor complejidad cuando uno comienza a leer todos des, los desarrollos tecnológicos que pasan por reconocimiento reconocimiento facial, o, o reconocimiento automatizado, entonces claro, también hay un peligro que, que hay que ir, ir, ir manejando de, hoy día Wikipedia tiene una base de datos, de o sea, una base de imágenes, de personas que fueron a, la, a las manifestaciones, y eso podría, a lo mejor, no necesariamente caer en la, en la parte de persecución penal, pero sí eh, algún otro tipo de impacto eh, laboral, por ejemplo, que te puedan despedir de tu trabajo, si quieren una imagen tuya en las protestas, Sí, también hay un peligro hay, hay que, que es, hay que comenzar a tomar en cuenta. Sé que hay elementos tecnológicos que han avanzado en, en eso como de generar la, anonim la anonimidad digital, eh, y creo que hay, hay un desafío también para Wikipedia que no, no es menor. Yo creo que hoy día no se ha abordado y que cada vez es más, más, más necesario a medida que cosas que nos parecían distópicas se van volviendo a realidad. Y es muy interesante esto. Yo, en las últimas fechas, eh, yo documento, pero con una visión para, para Wikipedia. Entonces, no me voy a, como llamaste, a la primera línea. No es para defender a los activistas, mucho menos para este que puedan atacar a los activistas. No me voy a los puntos de conflicto. Entonces, yo trato de documentar eh, sobre el evento en general. si ya hubo Si hay una pinta, sobre la pinta pero no la persona que está pintando. Entonces, documento eh, sobre la masa, si hay un grupo, eh, una marcha, eso trato de enfocar y no distorsiono las imágenes en ese caso. Eh, fotografío las cosas, eh, si se rompió un, un cristal, fotografío eso, si está pintado un monumento, eh, si están quemando un, este, un muñeco, eso lo documento, pero no a las personas. Nunca trato de, de hacer eh, fotografía puntual a las personas. ¿no? Y hay veces que les pido eh, permiso a las personas. Si es alguien eh, que sí está hablando, es un vocero, entonces a eso sí normalmente decimos, ah, podemos fotografiar. Si es un evento público o una prensa, no hay tanto problema porque siempre hay este, un cordón donde están todos los medios eh, oficiales y los activistas que nos colamos ahí estamos sacando las fotografías. Pero sí es sumamente importante esto de, de trabajar con la privacidad de las personas. Es sumamente necesario que trabajemos con un software automático en, en, en Wikimedia para que al subir nos diga, ah, ¿quieres ocultar las caras? Tú le digas que sí y, y el software lo puede hacer, ¿no? Y eso sería algo grandioso que, que tuviera la plataforma. Ya de mientras... Normalmente bajo las fotografías y las descargo en la computadora y las borro manualmente si hay que este, cambiar los, los rostros y después subo la información. Entonces, eh, sobre eso es como yo estoy documentando. Ya no me voy a los, ya no estoy tan joven, entonces no me voy a los puntos conflictivos. Eh, entonces, es eh, del parte del propio autocuidado que uno ya va teniendo con la edad, con las diferentes visiones. Eh, con el tiempo, entonces, eh, las cosas más emocionantes ya se los dejo a los estudiantes, y ya la documentación en general, pues para nosotros los wikipedistas. Genial. Eh, bueno, está buenísimo también ir viendo las diferentes experiencias en cada país, y las diferentes perspectivas que trae cada uno y cada una, y sobre todo este debate también de los desafíos por un lado personales vinculados al cuidado, pero también como colectivo de wiki, wikimedistas, eh, para pensar qué estrategias podemos llevar a lo digital a la hora de construir memoria colectiva desde la perspectiva de los derechos humanos, que quizás por ahí son preguntas que traen cuando lo miramos desde este lugar, y por ahí no una mirada que no aborda los, los derechos humanos de forma integral, me parece que este es un debate que obviamente no está para nada soldado, pero está buenísimo ir poniéndolo sobre la mesa, y me parece que la, la mirada que aportan ustedes es súper eh, interesante. Eh, como para ir cerrando, retomamos una, una pregunta, eh, que obviamente sabemos que es una pregunta que es como un poco futurista, pero para ver qué se imaginan ustedes, me parecía re interesante cómo volvíamos todo el tiempo con, con las imágenes de lo que fueron las dictaduras en Latinoamérica, eh, a mí particularmente también me pasa mucho que, eh, ver una imagen de las abuelas de Plaza de Mayo y de las madres de Plaza de Mayo, me ayuda mucho a encarnar lo que implicaban esas movilizaciones, lo que fue ver los gestos, digamos, hay algo de la imagen a la hora de construir la memoria, y sobre todo de, de revivirla en las nuevas generaciones que quizás no transitamos ese, ese momento, que es súper impactante, o, o que logra acercarme carne quizás lo, lo que pasaba en ese momento, entonces un poco el juego es eh, llevarlos hacia el futuro y pensar ¿Cómo se imaginan ustedes que puede ser el impacto de estas coberturas que, que realizaron, no sé si en las nuevas generaciones dentro de 40 años, pero cómo se imaginan que, que va a pasar con esas imágenes en el futuro? Ya sea las de las protestas del año pasado en Chile, o quizás todo lo que decía Miriel, el encuentro de mujeres, o las protestas que, que Petros retrata en, en diferentes lugares de México, ¿qué se imaginan que puede pasar con eso? ¿Cómo lo ven? Eh, bueno, nada, un poco para, para pensar en, hacia adelante cuáles son sus deseos, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que desean que suceda sucede con esas fotos? Yo creo que una de las cosas que hemos visto en varios casos de Wikipedia en el futuro, o sea, en, en una vez que se suben las imágenes, es que las imágenes en Wikipedia tienden a volverse el estándar del, del elemento, digamos, cuando tú buscas en Google, hoy día, eh, probablemente la primera imagen que te aparece de una persona, de un evento, es probablemente la primera imagen que también aparece en el artículo de Wikipedia, Entonces Wikipedia hoy día termina, termina siendo como esta línea base de, de la información, entonces probablemente muchas de esas imágenes hoy día terminan volviéndose como el icono el más, más general para asociar esa, esa, esos eventos o estas situaciones, por lo tanto también ahí hay una responsabilidad súper grande de, de qué es lo que ponemos en esa, en esa plataforma, eh, una plataforma que es súper... Eh, valiosa, que hoy día ese, esa capacidad de impacto es muy difícil de alcanzar por otros mecanismos de la, de la misma forma Entonces, o sea, tan fácilmente por eso yo creo que probablemente muchos de estos espacios terminan volviéndose imágenes icónicas yo, volviendo un poco a la referencia de, de las dictaduras hay imágenes que uno cuando piensa en dictadura o, o asocia a ciertas imágenes que han trascendido en el tiempo, probablemente esas mismas imágenes cuando se, re, se recupere eh, la historia y se cuente, desde, probablemente esas mismas imágenes van a, van a estar, y que, quiero sumar un, también un comentario de lo que decía Petros en un punto, hay que pensar no solamente en, en la imagen, sino que también en las otras plataformas, el audio, el video, hoy día también si, termina siendo muy, muy relevantes y hoy día sí nos falta mucho de eso, entonces creo que ahí también hay un, hay un espacio de, de mejora que tenemos todavía para que, para reflejar de mejor forma esto, estos eventos y estas situaciones particulares de la ciudadanía. Imágenes en el futuro, ¿cómo me las imagino? ¿Cómo pienso? ¿Cómo deseo? Deseo que sea inclusiva, deseo que permita que a personas ciegas, que también no solamente estén editando, sino también tengan la posibilidad de que el software le lea las imágenes y les habilite ese derecho a comunicar y a contar la historia. Deseo también que cada una de nosotras, nosotros y nosotres, internalicemos esta posibilidad, que los distintos dispositivos técnicos nos permiten ir tomando esos momentos históricos, esa cotidianidad que hace al devenir de una sociedad. Y también deseo que el Estado esté más presente, las empresas también, y que la Internet sea un derecho para todos, todas y todos que podamos acceder, y esto nos permita justamente registrar a través de imágenes, a través de videos, a través de audios, lo que está pasando. Deseo que a través de esos distintos aportes técnicos que se vayan registrando, podamos observar de acá, por ejemplo, a 10 años, cuál ha sido el proceso de cambio que las distintas sociedades, culturas, poblaciones, habitantes, ciudadanos, ciudadanas han tenido. Y también que nos permita ver lo que hemos transitado, lo que hemos hecho, lo que han hecho, no solamente de hoy, digamos, de 10 años para atrás, sino también centurias anteriores. Y deseo que sea inclusivo, diverso y plurinacional. A mí me gustaría pensar que los futuros documentales aquí en, a 50 años tengan imágenes que, que recopilen de Commons, todo ese, ese mundo de información ya no tengan que, que buscar en archivos personales, con toda la dificultad, ¿no?, sino que estén disponibles para que puedan documentar y puedan construir historias a partir de las historias que ya estamos viviendo nosotros. Y me gustaría que ya no sea necesario volver a documentar las protestas, ¿no?, que, que estemos ya superados esto, ya no tengamos que volver a pelear por agua, no tengamos que volver a pelear por alumbrado, eh, por nada, ¿no? Eso es lo que me gustaría. Pero me gustaría, eh, pero quisiera ahondar en lo que me preocupa. Me preocupa que esto es un, un elemento digital y que puede ser más efímero que el papel. Entonces se puede llegar a perder. Si de aquí a 50 años no tenemos un proceso de resguardo, no tenemos protocolos libres que permitan seguir reproduciendo las imágenes, el audio, los videos, se va a perder. O que en algún momento eh, digan, ah, vamos a bloquear... este los recursos, como están bloqueando TikTok en, en Estados Unidos o en, en la India, y aunque existan los recursos, no los podríamos tener, entonces deberíamos descentralizarlo y poder recuperarlo de alguna otra manera. Esas son las cosas que me inquietan también para el futuro. Súper. Eh, sí, estas inquietudes, la verdad que son inquietudes muy reales eh, y muy actuales, ¿no? Eh, la idea de... Yo, nosotros acá en Argentina hacemos algo también que es eh, salir a, a compartir postales invitando a la gente a que libere y a que done sus fotos eh, para, para construir esta memoria, para eh, pensar que se pueden almacenar más allá del Facebook y de Twitter, y que no sabes el día de mañana qué va a pasar con esas plataformas, eh, que, digamos, la idea de construir una memoria abierta también es, eh, hacerla la más masiva posible, hacer que circule, hacer que pueda, digamos, eh, tener sus propios servidores en un montón de casas, y que también muchas veces esas fotos, yo me, me vi, digamos, a mí misma buscando en mis viejas memorias eh, que tenía guardadas por ahí, fotos que quizás eh, decían un montón y que fueron también parte de, de la construcción histórica de, de, de Argentina, y que estaban en mi memoria, y hoy ¿por qué no, no ponerlas también a disposición de...? de todas las personas, entonces eh, creo que, que es un ejercicio que, que está bueno eh, poner y sobre todo ahora que tenemos celulares, eh, que podemos salir a la calle y eh, enseguida poder eh, retratar esto con, con tanta facilidad. Ahora sí, para ir cerrando así, ya no les comemos más tiempo porque sabemos que eh, se está haciendo tarde, eh, les pregunto, si le tienen que decir a alguien, che, sumate, ¿cómo? lo hacen. Eh, ¿Tiene alguna recomendación? Tiene decir, bueno, contactate acá, o te recomiendo hacer esto, o... Eh, ¿Cómo hace la gente para compartir sus imágenes? ¿Cómo hace para sumarse a eh, construir memoria de manera colectiva, colaborativa, abierta? ¿Cómo? O si tiene Yo alguna recomendación, que... tipo, alguna Yo recomendación... Yo creo que la, la, la principal recomendación... La... La plataforma puede que hoy día no sea la, la más amigable con respecto a otras y es una deuda que tiene el, el movimiento en sí mismo. Pero creo que la, la principal recomendación es la perseverancia. Yo creo que eso no es tan difícil, no es tan difícil subirlo pese a todo, no, no es la más amigable, pero no es tan difícil. Pero si el punto es mantener eso de esto va a resultar y voy a hacer eh, el, el aporte, porque mmm, puede que hay, van, van a haber dificultades, puede que la imagen no contenga la licencia, puede que, y ahí van a haber un montón de cosas que van a ir surgiendo y, y son aprendizajes que van, que van haciendo naturalmente, pero creo que eso es lo, lo principal, y, y pensar de que el objetivo final eh, tiene un valor que es más allá de que subir solamente la imagen, ¿no? o sea, eh, hoy todos aprendimos en algún minuto cómo subir una, una historia a Instagram o subir una foto a Facebook, también tenían sus dificultades y también tenían, y nosotros, nos terminó resultando finalmente natural. Commons no es tanto más difícil que lo otro, eh, pero tiene un valor final que es muy diferente al resto, que es construir ese, ese objetivo, yo creo que si uno pone eso presente, eh, adelante, la perseverancia es mucho más fácil de mantenerla. Si me preguntan... Alguien por primera vez, che, ¿cómo hago? Estoy interesada en editar en Wikipedia, ¿cómo hago? ¿De qué va eso? ¿Cómo es? ¿Es difícil? ¿Es imposible? Es un camino de ida. Es una frase que me gusta porque es una constante, digamos. Es ir aprendiendo nuevas cosas eh, para muchas mujeres y para la comunidad travesti, trans, diversa también, es romper una brecha de género. Y acercarnos a un, un uso de la tecnología, apropiarnos de ella, enriquecernos con ella eh, y ser parte activa de la historia. Es, mira, puedes seguir aportando no solamente lo que está pasando ahora, sino sobre hechos, artículos diversos, distintos, en una multiformidad que hace al conocimiento un abanico de temas donde vos puedes insertarte, porque siempre puedes aportar, siempre tenés conocimiento, hay lectura y saberes. Bueno, aplicarlo, enriquecelos y hacelo. Constantemente vas a seguir aprendiendo y te vas a dar cuenta de un montón de cosas y te vas a ir entrelazando también con una comunidad que te apoya. Y que para la comunidad feminista, nosotras en Argentina, en, en México, hablan de papachar, nosotras le argentinizamos, le decimos a mamachar ese abrazo cotidiano sororo que nos da respaldo de no decaer, de ir aprendiendo que hay objeciones, donde también es cierto, hay un espacio de discusión, donde tenemos nosotras, las mujeres y las disidencias sexuales, a aprender a usar esa herramienta y aprender a deconstruirnos en esos saberes machistas y patriarcales de los cuales hemos crecido, para justamente apropiarnos de la herramienta, para seguir enriqueciendo y para seguir aportando, porque es mucho lo que podemos saber. Cada grano de arena hace la playa en un disfrute de ese océano de conocimiento. Aportemos para ello y trabajemos con ellos. Y por supuesto, bienvenida, bienvenida y bienvenida. Yo cuando veo eh, a un amigo con una foto muy bonita en el Facebook en el Twitter algún video, le digo que no se lo regalen a ellos. Que, que su trabajo hable mucho y que mejor se lo done al mundo con una licencia libre. Y sí he convencido a varios. Bueno, dos cosas para, para ya cerrar, primero, eh, para ir cerrando, agradecerles eh, por, por su tiempo, por su aporte, por su conocimiento, por su experiencia, porque sabemos que vienen trabajando hace un montón y, y que es súper valioso escucharlos, escuchar también cómo fue eh, cambiando la forma en que fueron trabajando, la forma en que fueron, digamos, apropiándose de los proyectos, creo que eso es sumamente interesante, eh, y y también pensarnos de cara al futuro, ¿no? Tenemos un montón de cuestiones que fueron saliendo desde el tema de la privacidad, el tema del de, eh, uso de las imágenes, que van de, de, del problema de lo digital y de lo efímero, que también puede ser lo digital, eh, creo que, que son disparadores para seguir pensando y, y, y seguir en movimiento, ¿no? Siempre como que eh, está bueno esa, esas inquietudes o esas incomodidades que nos llevan a, a reflexionar, a repensarnos, y a pensar nuevas alternativas, ¿no? Nuevos horizontes, eh, nuevos horizontes de expectativa de a los cuales queremos arribar. Eh, así que, no sé, Flor, si querés compartir. Sí, lo mismo, la verdad que me disfruté un montón de la conversación, eh, me gustó mucho también como ir siguiéndoles en el recorrido y las diferentes experiencias, creo que hay un montón de cosas que nos hermanan, más allá de que vivamos en diferentes países, y, y que hay experiencias que son súper ricas y compartidas, eh, y nada, eso, me, me parece que también, además de, de los desafíos que de nombraba Coti antes, hay un montón de cosas para sumar desde la mirada de la perspectiva de derechos humanos, me parecía interesante lo que decía Miri de la accesibilidad para las personas ciegas, digamos, hay un montón de otros temas que también implican cómo seguir haciendo los proyectos Wikimedia todavía más diversos, eh, y que hay un montón de espacios desde donde tenemos que seguir mirándonos, desde esa perspectiva que, que creo que hay un montón para seguir trabajando, así que me voy también con ideas y, y cosas súper nuevas y ricas, así que muchas gracias.